Vamos a Grace Conectada. Grace, ¿cómo andás? Hola, angelito ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Graciela? Gracias. gracias, te voy a dar las gracias porque hay cosas que el público no sabe. Que es que vos sabías todo esto y tuviste la discreción y el buen tino de no comentar nada absolutamente. Hasta que, bueno, hasta que yo quise hablar que fue este momento, ¿no? De todo lo que estaba pasando. Porque antes no podía hablar. Claro. Imagínate, pasó unos momentos o sea yo ahora cuando viste llegas a la costa con una gran fuerza de espíritu con mis amigos con mi familia la remé como una bestia viste la remé mal porque pasé momentos gravísimos muy difíciles y realmente no podía hablar con nadie pero yo sé que vos sabías porque en un momento me escribiste como escribís vos, así como elíptico, viste, que hay que leerte entre líneas, y yo no te contesté, pero de alguna manera te mandé un corazón, y este que era todo lo que podía hacer, porque fue pues, claro. de verdad muy, muy difícil. No, y por eso te solté en ese momento, yo, bueno, trabajamos mucho con Graciela en el Bailando, y acá en LAM, entonces nos conocemos bastante, cuando me entero, y ahora te lo cuento porque tampoco lo hablamos fuera de cámara esto con Graciela, me lo cuenta una persona que también estaba internada en, en el mismo lugar y con un cuadro similar al tuyo y se sorprendió de ver una bomba como sos vos, una mujer todoterreno, y sabes qué le sorprendió? Que te pusiste a hablar con todo el mundo como eh, si fueras una más. Estas fueron las palabras que me dijo esta señora que estaba atravesando la misma situación y me dijo con lo que le está pasando, porque evidentemente entraste a la clínica y corrió enseguida eh, la, la información, se para a hablar con todo el mundo, charla como una más, me, me quedó grabado eso. Entonces, bueno, como, como fuimos compañeros mucho tiempo, le escribí a Graciela y me contestó muy cortito, y le, le, le insistí dos o tres veces y cuando vi que no, no podía hablar, eh, la, la, dejé, la dejé pasar. Pero bueno, no importa, eso es anécdota, estás bárbara, ahora estás recuperada, Contanos bien vos qué, qué fue lo que te encontraron, cómo te lo encontraron, porque vos sos una mujer súper sana, que se cuida un montón, que hace deporte. Sí, bueno, gracias a eso, porque primero, cuando me lo dijeron, es una bomba en la cabeza, o sea, te dan un martillazo porque son esas cosas que uno piensa que le pasan a otro. Uh -huh. Entonces quedás como parada, no sé, decís esto que es una realidad, un universo paralelo, que sí despiértenme esto, no, ¿me estará bien este estudio y este y como fue muy rápida la intervención tuve que hacer dos estudios en el medio fue rapidísimo en una semana entre que lo detectaron y entré en el quirófano pasó eso nada más que cinco días y fueron días de una velocidad y un, mis hijos también tuvieron que pasar por toda la experiencia acompañarme a distintos estudios de ver que Tomar decisiones rápidas. ¿Fuiste por algún síntoma, Graciela, o fuiste a un control rutinario al médico? No, no, no. Vos sabés que todos los estudios me daban bien. Y justamente el médico lo que me dijo, mira, gracias a que te cuidas tanto, tu otro riñón funcionaba tan bien que no se, no se veía en los estudios. Y gracias a eso también podés salir mucho mejor que si tuvieras cuidado. Pero eh, ahí es donde yo pongo un poquito el punto en la medicina preventiva, que es tan importante, ¿no?, e ir haciendo los estudios preventivos para poder ir detectando a tiempo eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Y que también pensar como sociedad eh, que lo preventivo pueda estar al alcance de todo el mundo, ¿no? La salud, como siempre hablamos, la salud, la educación, bla, bla. Está bueno esto que decís, porque que siempre que estabas acá hablábamos mucho en los cortes de alimentación, bueno, de, bueno es una pregunta que le hacen a Graciela de toda la vida, ¿cómo se cuida? Eh, pero eso te ayudó, te dijo el médico, a tener una mejor recuperación. Pero entrar en el quirófano, porque pudimos claro. llamarla en, en cinco minutos, pues yo ya estaba, para poder entrar en un quirófano, no había que y soportar una operación de siete horas, es una cirugía mayor. ¿Siete horas? Después salí, sí, salís realmente, aunque sea la paráspópica, salís este, realmente tecleando, ¿no? <ríe> Creo que estoy acostumbrado a pararme, a moverme, era este, realmente fue un, el primer mes fue muy difícil, después ya... Empezás a avanzar, ¿no? Pero también te dan anticoagulantes, o sea, el cuerpo se va reponiendo porque el cuerpo es un fenómeno, cómo funciona el cuerpo de todos nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero la pasé realmente poniendo todo lo que tenía. Yo digo que es eh, el, tenés que meter mucha fuerza y esto es lo que yo, un poquito mi mensaje es... Eh, un poco resignificar el modo en que uno ve la enfermedad, el modo en que uno ve la muerte, ¿no? porque siempre es ah, una tragedia victimizarse, mira lo que estoy pasando. Sacar esos pensamientos, hacer las cosas que hay que hacer con la mayor energía, con la mayor fuerza, y este y ver qué se aprende de eso, ¿no? porque cuando dijiste que esta señora decía, eh, ella hablaba como uno más, yo creo que ese fue un aprendizaje importante para mí, que sí, cuando se que trata, todos somos saludos. uno más, somos, obvio. <risa> Listo, al revés, o sea, puede haber otro que esté mucho mejor que vos, ¿no? No es un nombre, no es una posición, no, no es nada. Vos obvio. Estás, vos, Graciela, sos un, una, una mujer con, con, con mucha tenacidad, muy fuerte, muy mental también. En ese momento, como decía se te habrá movido todo. Eh, ¿En qué pensabas? Qué, qué, ¿Qué te generó todo esto, más allá de lo que decías recién, en la relación con tus hijos, en la relación con los demás? Mira, eh, a mí me, me sirvió primero ponerme práctica, no tomar decisiones, investigar, ver qué, qué había que hacer, de qué manera poner mucha cabeza en, en ver qué había que hacer, que era lo mejor, lo, me, lo mejor que uno podía hacer y lo, con las herramientas que tenés. Y eso me sirvió también, eh, como yo digo, pensar en otros, ¿no? Yo veía la cara de mis hijos que realmente estaban eh, así, eh, como si los hubieran echado, al igual que a mí un balde de agua, estaban pálidos, este, mal, sin dormir, ¿viste?, agotados, preocupados, yo conozco esas caras, conozco esas caras de preocupación, ¿no? que por más que las quieren disimular, de, de su... es sí, la madre. No. Claro, la madre, la madre está pasando por un, una situación de, de enfermedad horrible. Entonces eh, dije, no, yo soy la madre, yo los tengo que apoyar a ellos, porque si bien estoy pasando por una situación de cáncer, que es horrible, me quiero que me apoyen, y de nuevo agradezco a mi familia, agradezco a los grandes, enormes amigos que tengo, también ellos tienen a la madre que está pasando por una situación de cáncer, entonces yo tengo que apoyarlos a ellos también. Entonces de ahí eh, traté de tener eh, este, este modo, este discurso que yo tengo de mostrarme fuerte, de mostrarse hasta con humor negro, ¿viste? ese humor negro que me caracteriza, y este... Y bueno, y en un momento que estaban todos juntos, que, yo, que habíamos salido de lo peor y qué sé yo, le dijeron bueno, a chicos, ojo que esto es un ensayo, en algún momento va a pasar esto, yo me voy a ir porque yo me quiero morir antes que ustedes, ningún padre quiere sobrevivir un hijo. Pero lo dije también en una situación así como de humor, como, como, como digo yo, y ellos que estaban así como, no sabían si reírse, nos empezamos a reír todos. Y yo ahí dije, ¿ves? Que esto se puede transitar desde otro lugar, se puede transitar desde, rompamos un poco esta tensión, este, sí. este, esta cosa tan estática, tan, este, viste que dicen, enfermos y enfermos, es estar firmes, es estar estático, movamos un poco todo, porque esta es nuestra experiencia de esta enfermedad, uh -huh. nuestra experiencia de lo que estamos pasando. No podemos cambiar lo que nos pasa en la vida, porque la enfermedad vino, chao, nos pasó a todos, ahí estamos. Pero podemos decidir cómo vivir, la podemos vivir con humor, con energía, con fuerza, viendo que se puede aprender listo, eh, digamos, ahondando más en las, en las relaciones, diciéndonos cosas eh, más profundas. Uno de mis hijos me agarró y me dijo, ¿sabéis lo que te quiero? pero me lo dijo de una manera que... ¿Que no te lo había dicho antes? Nunca, de esa manera, nunca. Entonces, eh, todo esto de, del zarandeo, este, de, de, de, de, de, de, de movernos, ¿no? Y mover la relación, y mover quiénes somos, y, y mandarnos a la profundidad de la cosa, ¿no? Eh, creo que fue eh, de todo lo más valioso, ¿no? Lo más valioso, porque uh -huh. después... Ángel, de verdad, un día va a pasar, nos vamos a ir todos. ¿viste? Seguro, sí. seguro, pero viste que, que como vos decías, uno lo piensa, está ahí latente, pero hasta que el médico te dice, te pasa esto, no te lo imaginas realmente cómo es. En ese momento me imagino que se te habrá caído toda la estantería y habrás dicho, ¿para dónde voy? ¿Por dónde arranco? O sea, uno, uno se imagina que esto le pasa a otro, ¿viste? Uh -huh. Ahora, por otro lado, te lo digo, a ver, enfrentándome tan... Tan violentamente, tan rápido, ¿no? Sin, sin, sin anestesia, sin. ¿No? Ahí, pa, el, el sopapo. Y sobre todo hay gente que está muy acostumbrada a entrar y salir del quirófano, a las enfermedades, pero vos tuviste una vida, por suerte, eh, sana durante todos sí. estos años. Adiós, gracias. Si entraba era para, para hacerme una cirugía. Adiós, gracias. Claro, elegida. Elegida y adiós, gracias. Me queda más linda. Eh, o sea. Eh, de otra cosa totalmente distinta, Otro ¿no? tenor, otra cosa. Y este y esto de verdad eh, te mueve toda la estantería. Pero al mismo tiempo, es como que le perdés el miedo. Sabés que te va a pasar. Ya tu cuerpo sintió que esto en algún momento va a pasar. Entonces, cuando uno le pierde el miedo a morirse, porque lo, lo, lo naturalizás como algo que va a pasar, de verdad, yo salí como en un estado ángel de equilibrio, no sé si es hacer el bien, pero viste cuando uno está más contento, hace el bien. había uh -huh. un estado de alegría, de estar bien, contenta con la vida, con lo que me toque, si tengo que tomar café con leche, café con leche, si tengo que comer caviar, comeré caviar, no importa. Uh -huh. Yo voy a estar bien siempre. ¿En qué se te modificó lo diario, lo cotidiano? Bueno, eh, si te parece, los primeros meses tenía que tener un régimen absoluto, eh, medir pesar cada cosa, tenía inyecciones anticoagulantes todos los días, eh, medicación, controles, este no, la verdad que no, no tenía mucha energía, me sostenía poco y, y de verdad tuve que prometer mucho, eh, pero ahora por ejemplo que pasó, o sea que ya estoy fuera, porque estas dos cosas, tanto la tiroides como el riñón, son quirúrgicos, sacan lo que tienen que sacar y luego se hacen controles por un tiempo y luego ya está, quedan curados. Eh, entonces, dentro de todo fui una afortunada, pero eh, siempre el cuidado, ¿no? El cuidado y la alimentación, pero como decíamos, no me, no me preocupa porque siempre me cuidé. Entonces, la disciplina la tuve siempre, soy una persona que es un soldado, entonces no me cuestionó. ¿no? Eh, en forma, en, de ninguna manera, todo lo que tengo que hacer todos los días, pero lo que ya sabemos, comer uh -huh. con menos sal, casi nada. Y, bueno, me sorprendió algo, porque el médico, que también tiene el mismo humor mío, me invitó a comer a la casa, ¿no? Y tengo que nombrar a Pedro Martínez Duarte, al doctor Pedro Martínez Duarte, al doctor José Serros, a la doctora Ana Bock, que son. Del Austral, ¿no? Sí, tres genios. Pero Pedro me invita a comer a la casa con unos amigos, y yo no tomaba alcohol, porque claro, riñones, y me puso todas las bebidas adelante, me hizo tomar un poco de cada cosa, y me miró y me dijo, tampoco la estupidez, ¿no? O sea... Te, te, te probó el riñón ahí en vivo y en directo, ¿no? a ver cómo funcionaba. Yo no qué, pero mira, el aperol, el perné con el, el, el, el vino, el champán, un jarabe que me dio que no sé qué era, que era riquísimo. Igual siempre fuiste medida en ese sentido, ¿no? Con, con sí, la comida, con el alcohol, con... Yo sí. mm. soy re medida, pero quiero decir, eh, yo decía, bueno, me llega a pasar. En algo eras medida, gracias al final <risa> <risa> En eso eras medida. Eso, mismo no te creas tanto tampoco, no, tampoco tanto. Me he agarrado alguna cada tanto que es muy divertida y me decís chau, eso sí. ¿Graciela? Yo, oh, sí, querida. ¿Cómo estás, Fernanda, soy? Eh, oh, bueno. Te quería preguntar si le habías encontrado algún sentido a esto. Viste que hay como una corriente de que el que se enferma de la garganta es porque tiene algo que no puede decir, el que, no sé, tiene otro tipo de cosas que es porque viene arrastrando algo. ¿Lo pensaste? No, Sí, por supuesto. Antes de cuando. O sea, eran dos operaciones. O sea, yo tuve que programar dos cosas, ver cómo me levantaba de una, que era la más grave, y entrar en la otra. O sea, que tuve un tiempo. Y me hice bio decodificación, masaje sacrocraneal, constelación. Y eh, también tengo que agradecer al Bismal de a toda la gente que me ayudó desde eso. Dos constelaciones, es más. Eh, mira, me trataba una sesión de aguasca que no podía porque tenía un estrofano y no sabía cómo iba a salir de ayahuasca. pero este, si no también lo hubiera hecho. Me encanta. Y creo que en ese momento uno, eh, yo por lo menos eh, traté de reiki todo lo que tenía a mano mm. para profundizar el sentido de esto, porque mm. ya sabemos, la enfermedad es una consecuencia, es un síntoma de algo que nos está pasando, ¿no? Pero tiene, por algo hay gente que se enferma de una cosa y siempre se enferma de otra. Y bueno, ya más o menos sabemos, para mí fue muy rico todo eso. Porque pude, repito, en cinco días fue sí una cosa de una concentración muy grande, pero descubrí cosas, descubrí cosas y seguí descubriendo cosas dentro mío y seguí trabajándolas, ¿no? Porque, bueno, a ver... Si puedo decirle a la gente de qué se trata el riñón, el riñón tiene que ver con los miedos, con las lágrimas no no lloradas, con las lágrimas empastadas, con todo el dolor. que bueno que las personas vamos escondiendo, ¿no? Y que en algún momento tiene que salir, porque ese pobre riñón hizo claro. lo que pudo, ¿no? Claro. Y, este, y por supuesto, la tiroides, todo lo que tiene que ver con la garganta en mi casa estaba apoyada en el nervio vocal, por eso... La doctora voz que fue una crack, cuando salió me, dice, que me hiciste laburar porque tuvo que tocar todo eso sin. O pues, fíjate, tengo voz por eso. Y eso también tiene que ver. ¿Fue todo en una sola operación, crack? Graciela? ¿Cómo? ¿Fue todo en una sola intervención? No, no, no. Ah. Primero eh, fue una y después pasaron dos meses y recién la otra que tengo que decir fue una operación extraordinaria porque lo hicieron por. Eh, la encía, viste que normalmente se corta la, la uh -huh. por afuera. O sea primero fue la de tiroides la del riñón y después la de tiroides. Sí y la de tiroides viste que bueno visto a la doctora Fernández que nuestra vicepresidenta que la operaron eh, sí. el doctor Pedro Saco también del hospital eh, la operaron porque en ese momento no entraban por la encía. ahora entran por la encía, pero lo interesante uh -huh. es que este tipo de operaciones eh, no es solo estético, no es para no tener la cicatriz, sino que tiene todo un mecanismo que es muy avanzado, donde eh, te ponen un neuroestimulador, que es también para estimular los nervios cuando cuando te están operando, es mucho más preciso, es una técnica mucho más nueva y que tuve por suerte eh, la fortuna de poderla hacer. ¿no? Claro, Así que, recién decías Grace que, que pensaste en un montón de cosas, en ese maremoto que te tocó en muy pocos días, ¿qué te preocupaba más? que me preocupaba? Seguir viva. Además, eso seguro, pero digo, pensaste en alguno de tus hijos más que en otro, no sé. Tenía un cagazo de <ríe> O sea, solo en sobrevivir. Pero por supuesto, ¿hay quien te diga otra cosa, eh, no no hay tiempo, eso no, es un momento en que vos necesitas todo. No, pero sabes a qué voy, acá charlamos mucho, nos tocó todo, todo tu etapa LAM, tu gestión, eh, el, tu proceso de abuelazgo también. Digo, no sé, por ahí pensaste mucho en tu nieta, pensaste mucho en alguno de tus hijos que le faltaba cumplir con algo, que lo dejaba más desprotegido. No sé por dónde te habrá pegado en esa cosa más familiar, digo, más allá de más allá de la vida, pero, obviamente, ¿no? Pero vos sabés que mis hijos ya son hombres. Sí, son ¿sabés? señores. Mayores, son mayores que yo. <risa> <risa> <risa> Hola, mucho Graciela. más grandes que vos. Mucho más grandes. Pero ellos, eh, eh, no, son, son muy firmes, de hecho personas que, que estoy segura que les a decir, siempre bien en la vida porque son personas bien paradas, con las emociones y la cabeza muy en cuenta. Las niñas, y por supuesto, pensé siempre uno piensa, de, de decir, claro. bueno, las vi hasta ahora, me gustaría verlas crecer. Que claro. gusta Graciela, verlas. hola, qué tal, buenas noches. Y ahora, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Y pensás todos los días en lo que te pasó o ya está quedando un poco más tranquilo...? el tema del, sí. del pensamiento bueno, con lo que te pasó. Mira, yo me puse una alarma para los controles que tengo que hacer. ¿viste? Te sacar sangre, es una tomografía, tal día, tal otro, viste tres meses, un mes, un año, papá, papá, pa, yo pongo las los, los alarmas para lo que tengo que hacer. Pero vos viste eh, cómo estoy en Instagram. Así estoy yo. Me levanto a la mañana con toda la nerveza, con toda la onda. Como buena sagitariana que sos, Hermosa. No me permito caerme, y eso es mi mensaje para me todas las personas que están pasando por esto. Me paren, no se, no se victimicen, la vida no es de las víctimas, la, víctima, la, la vida es de las personas que salen adelante, somos todos héroes, porque tenemos el viaje del héroe, se nos presenta una enfermedad, se nos presenta un problema, afrontarlo, atravesarlo, a salir de adelante. superarlo. Es hermoso el mensaje, Graciela, es hermoso. Me alegro mucho que estés bien, de verdad. Te estábamos viendo los videos, no se puede creer el cuerpo que tenés, mujer. Es lo único no, que no quiero decirte. Me... No se puede creer lo hermosa que sos y es lo hermoso del mensaje que estás dando. De verdad, yo no sé si sos, sos consciente, pero es hermoso el mensaje que estás dando. Porque hay mucha gente del otro lado que está pasando por una enfermedad de mierda o que tiene algún familiar enfermo y está buenísimo. Está buenísimo todo lo que estás diciendo. Gracias, Natasha. Yo te agradezco mucho. Por, si me permiten, voy a hacer un título de humor negro porque si no, no sería yo. Sí. Eh, eh, tengo un cuerpo divino, pero con un solo rechazo. <risa> hermoso, hermoso. Gra Graciela, sí, pero, pero, y eso sí. recién decías en un momento que tenías un cabazo bárbaro en determinados momentos y te quería preguntar qué fue lo que más te ayudó en esos momentos de miedo. Si fue tu familia, si fue la espiritualidad. ¿Hubo una cosa que sentiste que te ayudó más? Mira, eh, creo que cada uno, cada uno, todos tenemos una gran fuerza interior, tenemos que confiar en eso, cada uno, somos muy fuertes, tenemos que confiar en esa fuerza que está en vos, y yo digo, las familias y los grandes amigos que tengo, porque hay amigos que me hablaron porque no estaban presentes, hay amigos que me vinieron a buscar y me llevaron al mar y me metieron en su casa, y yo digo, hay amigos que estaban al lado, al pie del cañón, que me llevaron, a la, que me acompañaron al hospital y que estuvieron al lado mío. Que sé que estaban más cagados que yo, pero me ponían cara de feliz cumpleaños. Hay amigos que me llamaron, hay amigos que, que no pude con todos los que los que quisieron apoyarme, pero sentí esa energía que estaba en amigos que vinieron a constelar, aunque estaban dejaron familias, dejaron todos para para poner el apoyo. Hay, hay amigos que viajaron de de otros lados, de otros países, para venir a estar conmigo, y, y eso es lo mejor, es la mejor lo mejor que uno se puede llevar es la gente, la gente que te rodea, la gente valiosa que tenés alrededor y que tal vez no le estás dando toda la importancia y el tiempo, y eso es una de las cosas que mm. me prometí, uno de los cambios que me prometí es darle más tiempo a, a, la gente a que, las que te quiere a la gente sí, que te quiere, ¿no? A las relaciones importantes de la vida, que no son muchas tampoco, siempre son pocas, son contadas. No. Hay mucha sí. gente alrededor, pero no son muy, las más importantes son pocas siempre. ¿Sabes lo que me impresionó a mí, Graciela? Pensaba también en vos, que, que nos conocemos hace tanto tiempo, que te haya eh, llevado tanto tiempo ponerte bien para poder hablar, porque vos a lo largo de la vida pasaste cosas muy duras, polémicas tremendas, y siempre hablaste. No te costó tanto a casi, tuviste que tomarte un tiempo más allá de la parte física, no, más allá de la recuperación física, también por lo emocional te llevó un tiempo poder contarlo públicamente cuando sos una de las mujeres más reality que yo conozco eh, en este país. Sí, ¿Sabes por qué, Ángel? Porque lo, lo otro es un tema eh, de, de la, psicológico, mental, te pasan cosas, pero está en el terreno mental. lo uh -huh. me pasó en el cuerpo el cuerpo tiene una bajada línea que no te deja, viste, claro. no te deja distraer, ya lo puedes dominar. no te deja negar, no te deja hacer un discurso, no te deja argumentar, no te deja pelotudear, no te deja decir cualquier cosa. Eh, acá estoy yo, placa, Esto es así. Yo, la vida, yo llamo la vida, la noche vital. Te, te marca la cancha, dejate de joder, esto es así. Sí. Acá, acá eras Graciela, no eras Alfano. <risa> claro. <risa> bueno, me alegro que te estés riendo, Grace. Sabes que te quiero mucho, que compartimos muchos momentos lindos. De los otros también, pero bueno, la mayoría son lindos. Ay, no le preguntamos por Capózzolo. ¿Por el novio Capózzolo? No, <risa> Está chongueando. Perdón, perdón. ¿Lo podemos blanquear ya, Capózzolo? <risa> ¿Qué pasó? Ted? No, no, no, Para Chongo, chongo. Chongo. Por favor. Vamos que leamos, leamos. Al público, <risa> sí. chicas, ¿qué sí. es un chongo? Un chongo es alguien que... Básicamente lo encontrás para intimidad, claro rock and roll. Acá no hay noviazgo, no se. noviazgo. Bueno, ¿puedo ser infidente un poquito, Graciela? Sí, Ángel, sí. Hace como un año que se están dando. Ah, <risa> Me... ah ¿no fue por esto que se reencontraron? No, no, no, ya ah. vine de antes. Sí. Pero espera, espera, espera chicas, actualicen el software. Sí. Ahí bien. Cómo, no, acá está podrido. ¿sí? Pero, no... por supuesto. No, qué bien. Pero esta, esta es el papá de tus hijos hace mucho pero tiempo. Pero ahí hubo mucho no, tiempo. No, pero ¿un año... ¿chonguear con un ex? No sé si un año, pero hace bastante. No, sí, eso mucho un eso año. le quería preguntar, ¿cómo se chonguea con un ex claro. después de tantos años claro. de haber estado separados? ¿no? no lo hagas, Nazarena, pero los tuyos... <risa> <risa> yo estoy muy enamorada. <risa> Es lo mismo, o sea, chongueas con un... Sin explicación, ¡pum! Sí. Escucha, no lo conoces, te gusta, te lo llevas a la cama, tenés sexo, somos mujeres libres, empoderadas y bla, bla, bla, sí. de la palabra, lo ejercemos. Sí. Y también se puede chonguear con un conocido. Obvio. ¿No? Pero, Obvio. ¿recomendás la experiencia de chonguear con un ex? sí. Es, es, es, es una tendencia ahora ¿de ah, dónde tendencia me encanta es me tendencia encanta. empezar a hablar con la gente vas a ver cómo o sea, porque ustedes...? Me parece que es tendencia a contarlo, porque siempre existió, siempre un toque. Claro, <risa> lo que verdad. pasa es que es verdad, no sé pará, Es verdad, ya la, en, agu... la culpa, Alex. en agosto lo contaste vos, porque yo le escribía. Yo lo tiré un día Era. por acá, así al pasado. Dije, ayer Ángel contó que tenés un novio, y ella me dice, novio a mi edad, a mi edad es una decadencia, es ¡No! un compañero, <risa> <risa> me dijiste no, no. eso. <risa> porque los vieron en algún lugar comiendo juntos y yo acá ese día lo conté. Sí. Pero no tengan miedo a la palabra, es... Chongo. No, cero miedo, cero miedo, muy bien, no, no, no. muy bien. Bueno, Grace, me, me encanta que estés bien, me encanta que, que hayas recuperado ya el sentido del humor, que te puedas comunicar de vuelta porque la gente también te quería eh, escuchar y te veremos pronto cuando vuelvas de, de tus vacaciones, <risa> cuando quieras. Por supuesto, ¿sabes cómo te quiero, siempre con la mejor onda todas las chicas que les vaya realmente bien, que se lo merecen, son personas... Yo respeto mucho la capacidad de trabajo y la constancia en las personas y ustedes son laburantes, se merecen que todo les vaya bien. Así que bueno, les deseo lo mejor.